Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica. Buenas noches a todos. Les saluda Ángel Torres y me toca presentarles los sorteos nocturnos. Hoy martes, 28 de marzo. Los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones de la firma de auditores Aquino de.